Todos son bienvenidos en este momento a Reflexiones y Pensamientos Bíblicos con Elida. Y Rafael Cavazos. ¿Qué así tal? ¿Cómo es. están? Sean bienvenidos. Así es. Y esperamos que este video les pueda ser de ayuda y que les pueda ser de bendición. Ah, amen, así sea. Porque va a haber una buena enseñanza. A través, muy buena, muy buena enseñanza. Correcto. Y pues bueno, este, vamos a, a continuar y miren el tema de hoy. El tema de hoy. Llamados a ser la luz del mundo Fíjense nada más. Tremendo ¿Para qué estamos llamados? Tú, yo y todos, ¿eh? Uh -huh. Todo el mundo, todo el mundo Amigos, Estamos sí. llamados para ser la luz, la luz del, del mundo. mundo ¿Por qué? Porque miren, en nuestros tiempos, que son tiempos complicados, difíciles Hay muchos problemas alrededor del mundo Así es, así es. es de, de, realmente tenemos, este, pues, una grande responsabilidad delante de Dios. Así es. Entonces, mire, desde nuestro propio hogar, con nuestros propios familiares. Así es. Con nuestras amistades, compañeros de trabajo, de la escuela, <coughs> co compañeros de, de, de las congregaciones, donde pudiéramos estar acudiendo, así si es que es. vamos a algún lugar. Mire, por, por el lado que usted se vaya, donde quiera hay una gran necesidad en Así es, días. con nuestro prójimo. Así es. Entonces, estamos llamados a ser la luz del la mundo. La luz del y mundo. Y vamos a estar en, en los Salmos, y luego vamos a estar en otro pasaje más, Así que es. les vamos a estar diciendo ahorita. Entonces, en el Salmo 32, uh -huh. del 8 al 10, en la versión, nueva versión. La, la nueva versión internacional, uh -huh. el Señor nos dice ahí en el verso 8. Nos dice, el Señor dice, yo te instruiré yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. ¡Qué precioso! Fíjate, aquí nomás en, en este ese pasaje, señor. tres veces dice yo, yo uh -huh. te instruiré, yo te mostraré y yo te daré uh -huh. el Correcto. consejo, ¿verdad? Así Entonces, es. ¿quién es el que lo dice? El Señor lo el dice. El Señor, amén. El Señor lo dice, yo te voy a instruir, yo, yo te voy yo. a mostrar el camino que debes de seguir. Amén. Y yo te daré consejos y velaré por y ti. Y velaré, por, velaré ti. por ti. Amén. Entonces, Él es el que nos va a dar el consejo y va a velar por nosotros. Amén. Así por es. ti, por mí y por todos aquellos que se atrevan todos, sí. a estar eh, poniendo atención a la palabra de Dios. Correcto. Entonces, esto es bien interesante, porque no lo vas a hacer solo. No lo vas a hacer solo. No. El Señor es quien te dice. Que te va a instruir. Uh -huh. Nosotros solamente te estamos compartiendo parte de la escritura porque es palabra de Dios. Sí, amén. Pero él se va a encargar de instruirte a ti. Correcto. Vamos a ver qué nos dice ahora el verso 9. Bien, el 9 nos dice así. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida, o sea, con rienda y freno para acercarlos a ti. Que qué tremendo lo está diciendo aquí y en la comparación que está haciendo aquí el Señor. sí Dice, no seas como el mulo o como el caballo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento. Nosotras las personas somos los únicos que tenemos discernimiento. ¿Por qué? Así Porque es. estamos hechos a su imagen y a su semejanza. Correcto. Y esto es bien bien importante que debemos de entenderlo y comprenderlo. Hay animalitos que son pues muy entendidos. Sí, que los puedes domar. Los capacitas, eh, los instruyes, es verdad, pero no tienen discernimiento. No hay. Eh, perritos, los caballos, eh los y, en cuanto a animal exista, podemos nosotros amestrarnos, a, a podemos hacerlos que hagan cosas. Eh, por ejemplo, nomás fíjense en lo que son los, los, los circos, en los grandes espectáculos que hay donde usan animales. Así Hacen es. cosas maravillosas que nos quedamos sorprendidos, pero no tienen discernimiento. No. No, no hay uh -huh. El discernimiento Dios nos lo da a nosotros los seres humanos Los que estamos hechos a su imagen Y a los que estamos hechos a semejanza. su semejanza Así es Por eso dice no, no te hagas como el mulo, como el caballo Porque eso no tiene discernimiento Así es Sino eh, nosotros sí, tú sí, sí. nosotros sí. sí Nosotros las personas sí Sí, porque estamos hechos a su imagen y semejanza Y eso es una gran, es bien importante esto Claro que sí no somos cualquier cosa en este mundo. No. Pero eso Dios sí nos quiere usar para que seamos luz. Sí, amén. ¿Verdad? Amén, Entonces, así es. vamos a ver qué nos dice ahora el verso 10. Bien, el 10 nos dice así. Muchas son las calamidades, dolores de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve, o sea, nos rodea a los que en Él confían. Miren nomás más, qué hermoso. Muy bonito. Dice, muchas son las calamidades, los dolores los problemas o, o las situaciones de, la de, de los malvados, ¿verdad? Pero el gran, el gran amor del Señor nos envuelve. Y ahorita viene a mi mente, dice cómo se envuelve un regalo. Uh -huh. A veces le ponemos unos papeles preciosos de envoltura. Sí. Como si fuera allí en un gran tesoro. Pues el Señor nos envuelve o nos rodea con sus manos protectoras. Su protección. ¿A quiénes? A los que en Él confían. Amén, amén, así es. Entonces, si toda nuestra confianza está puesta en el Señor, entonces imagínate, el Señor mismo se va a encargar de hacer las cosas. Amén. Él Correcto. nos va a dar toda la capacidad, Él nos va a dar todo el entendimiento, Él nos va a dar toda la sabiduría. Todo. Por eso tenemos que buscar de Él, porque Él es el que se va a encargar de nosotros para que nosotros podamos tener esa capacidad. Correcto, así es. De poder ser de ayuda, y poder ser de bendición. De bendición. Porque el Señor ahora te quiere ser a ti y nos quiere ser a nosotros. Amén. Y a todos aquellos que quieran estar dispuestos a ser la luz del mundo. Amén, correcto. Y ahora vamos a pasar a Mateo 5, del 14 al 16. Ahora vamos a estar usando la Reina Valera de 1960. Y tenemos allí el verso, el verso 14. 14. Nos dice así, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mire qué hermoso. Muy hermoso. Dicen vosotros, o sea, nosotros. Nosotros. nosotros tú, yo y, y todos los que están viendo y oyendo este mensaje. Dice, son la luz del mundo. Uh -huh. Parafraseándolo a nuestro lenguaje de, sí. de hoy. Vosotros, o sea, nosotros somos la luz del mundo. Amén, así es. Y pon aquí el ejemplo una ciudad asentada, o sea, construida sobre un monte, pues no se puede esconder. No, no, claro que no, no se puede esconder. Mm. Entonces, tenemos que ser como los faros. Así que, es. Que hay en las orillas desde de los mares, este, de, para que podamos usar para que el, los barcos... Para alumbrar, el, el, sí. Es, es, exacto, anunciar que allí ya hay tierra, ¿verdad? Correcto. Entonces, nosotros somos la luz del mundo, y seamos como ese faro. Amén. Que vamos a, a guiar a otros... A buen terreno. A buen terreno. ¿Verdad? Así es. Ok, entonces es el 14. Vamos al 15. El 15 nos dice así. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almudo, o sea, una caja o algún objeto, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ahora, ¿por qué dice esas palabras así de escritura? Porque está escrito hace muchísimos años, uh -huh. cuando no existía todavía la luz eléctrica. Así es. Entonces... Pero sí se usaban las velas, so, las lámparas. Uh, eh, lámparas de viento. Eh, sí, y en otros países candelas. O candelas. se pueden uh -huh. decir de otra manera, ¿verdad? Entonces, las velas. Uh -huh. Pero dice, y se ponen, no se ponen debajo de una caja. No. Sino en el candelero, o sea, en la parte alta. En la parte alta. Eh, en, pues los candeleros eran, pues a veces eran de más de una de una vela o de una, una candela o de mucho más de cuatro, de seis, eh, ocho, de ocho, todo depende de, de la habitación. Sí. Y alumbra a todos los que están en casa. Sí, pues simplemente a, aquí en la ciudad, este, cuando se nos va la luz, que andamos buscando un, una, una vela o un, una una batería. Una, una uh -huh. eh, Bueno, ya ahorita <ríe> tenemos los teléfonos y, y tienen luz, ¿verdad? Pero antes no había eso, pero nosotros rápidamente buscamos porque no vemos. Entonces necesitamos una luz encendida que esté alta para poder ver. Exacto, así es. Entonces, el señor ya nos ha dado aquí una, una enseñanza tremenda, que nos pongamos como esa, esa luz que se pone en el candelero, para poder alumbrar a quienes, a todos los que están en casa, Correcto. a tus vecinos, amigos, familiares, eh, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, eh, empleados, eh, en fin, todas las personas que con las que tú te pudieras rodear Ajá. en un momento dado. Sí. Y sí, nos vamos al es. último versículo, ¿sí? Sí, nos vamos, al, vamos, último al, versículo, vamos a, seis, al 16, así es, nos dice así, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Alemania. Gloria al Señor. Miren nada más. Gloria Dice al Señor. que así, que así alumbren nuestra luz delante de los hombres. O sea, Amén. que así seamos nosotros como, como esa lámpara encendida. Uh -huh. Correcto. Como esa lámpara encendida, pero que, que tiene potencia. Sí, así es. Dice, para que vean nuestras buenas obras. Ah, tenemos que tener buenas obras. Por eso el Señor quiere usarnos, te quiere usar, Él quiere usar a la humanidad. Y también. mira, si tú estás viendo y escuchando ahorita este video, el mensaje está bien para ti. Claro, sí, sí. Y para quienes tú para, loco, pues se los compartas. Para todos. Si tú lo compartes a mil personas, pues esas mil personas se van a dar cuenta también de esto. Pero si tú Correcto. no lo compartes a nadie, pues nada más tú te dices cuenta. Correcto. Entonces, dice, así el hombre de vuestra luz delante de los hombres... Hombres y mujeres, obviamente, ¿verdad? Claro. Para que vean vuestras buenas obras. Uh -huh. ¿Y qué cosa? Sí. Y que glorifiquen a vuestro Padre uh -huh. que está en los cielos. Amén. Y tenemos que reconocer que Dios es nuestro Padre. Amén. Él es nuestro Padre celestial que está en los cielos. Entonces, mi amado, mi amada, por eso Él quiere y está haciendo un llamado a que tú y yo y todo el mundo podamos ser la luz del mundo. Amén, así es. Así que el... entonces... Te, te invitamos a que tú también seas la luz del mundo. Amén. Amén. ¿Y qué, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ok. Tenemos una siete láminas que te la voy a poner una vez. Y es el apoyo a, de oración. Sí. Ya, ya lo puedes ver ahí, ahí están dos correos, y tú puedes verlos, Correcto. puedes anotarlos. Y si tú necesitas de la ayuda de nuestra oración, uh -huh. cuenta con nosotros. Claro que sí, puedes escribirnos a hoy.oramos.gmail.com o bien a rafaelidatv.gmail.com y con todo gusto vamos a apoyarte y pues eh, únicamente queremos darte las gracias por tu tiempo, por tu atención. Bueno, pero primero vamos a orar por ellos. Claro que sí. No podemos cerrar no, no. Un, un video no, no. sin antes haber orado, pero sí te agradecemos Amén. de antemano el hecho de que estés con nosotros. Así, que amén, así es que yo me voy a tomar de la mano aquí con mi esposa en sí. este momento. Y eh, oh, vamos a orar Cristo. porque yo quiero que Dios bendiga tu vida para que te utilicen como una antorcha encendida. Sí, amén. Y que alumbres donde tú te encuentres. Amén. Así es. Donde quieras que tú te muevas. Que tú puedas ser como una antorcha encendida. Que alumbras a todos aquellos que están cerca de ti. Amén, así es. Padre, le adoramos y le agradecemos. Alabamos bendecimos. su nombre, Señor. Honramos y glorificamos Gracias, su santo nombre, Padre, Padre Santo. Gracias por palabra, Señor. Gracias por y este mensaje, señor, señor, que nos da que de que usted vida, quiere señor. que seamos la luz sí, sí, de este mundo. Y estoy Gracias, seguro, es, Señor, Padre. que usted va a hacer a todas las personitas que se atrevan a dar este paso sí, de señor. fe, de ser luz sí, en este mi mundo. Señor Cristo, toque vidas, toque corazones. Y a señor. ti te digo, mi amada. A ti te digo, mi amado, oh, padre, Dios también te Jesús. quiere usar a ti. Sí, estoy seguro que Él también te quiere usar a ti. Sí, Señor. Simplemente, nada más, ponte en las manos del Señor. Sí, bendito Búscale. Lea desde la palabra. Oh, Enséñate a orar. Y si sí, ya lo sabes Dios. hacer, empieza a compartir ya. Empieza a compartir. Y comparte también este video sí. para que muchos, para que todas tus amistades y familiares, todos tus compañeros puedan también. Sentir la necesidad de ser luz en este mundo. Ahora que hay tanta sí, necesidad, es el momento. Este es el momento preciso para sí, poder Cristo, compartir es, palabras de Dios. Sí, Señor. Poder compartir las buenas nuevas. Amén. Poder compartir una palabra positiva, una palabra de amor, una palabra de cariño. Sí, Señor. Y decirles, oh, Cristo, yo también a ti te amo. Y te amamos esa, a ti, mi amada. Y te luz, amamos a ti, mi amado. Que puede alumbrar. Nada más porque el Señor es bueno. A los que, no y que lo vean, Porque sí, para señor. siempre es su misericordia. Sí, mi Cristo. Aleluya. Gracias. Amén. Gracias, señor. Amén. Pues reciben la bendición y Así compartan, es. compartan este compartan, video. Compartan, compartan. Únicamente quiero, quiero que se queden con esta escritura ahí en 2 Timoteo 3.16. Que nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aleluya. Amén. Amén. Pues bendiciones y esperamos que nos siga viendo en el siguiente video. Dios te bendiga y sigue compartiendo estos videos y sigue viendo estos, eh, estas cápsulas que son de grande apoyo para ti y para mucha gente. Bendiciones. Bendiciones.